Cielo Ciudadano. Presidente Lenin Moreno firmó medidas de austeridad en el sector público. DENA fue sede del lanzamiento del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible. Este sábado se conocerán los ganadores del World Travel Awards, el Oscar del Turismo. Y en lo internacional, devastación en el Caribe tras el paso del huracán Irma.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 También se eliminarán los programas y proyectos institucionales que no sean eficaces y eficientes. En el artículo 18 se dispone al Servicio de Gestión Inmobiliaria realizar una evaluación de los vehículos terrestres institucionales públicos con la finalidad de su redistribución entre las instituciones comprendidas en este decreto. Además prohíbe la compra de vehículos de alta gama. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 Asumirá las funciones como presidente de la institución en reemplazo de Tamara Merizalde, quien estuvo al frente de la entidad desde julio de 2016. Silva es un abogado con más de 25 años de experiencia en varios ámbitos. En su trayectoria destacan asesorías legales en la función pública desde 1992. En ese lapso trabajó en el municipio de Quito, la presidencia del Ecuador, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca,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 El chef es lo que me apasiona y lo que amo Encontré lo que siempre quise hacer Diseñar y revivir la moda purúa Así nació Sumac Chure. Soy licenciada en gestión gastronómica Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas Frías, sin alcohol Siempre todo se empieza soñando Así que como mami tenía la casa Puso toda su fe en mí, confió Antes los puruaes vestíamos ropa de imbabura No lo nuestro La primera semana vendimos solo una bebida eran más costos de materia prima que ganancias. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram, estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande, antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estamos, pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruáes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT?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 Río Blanco es el primer proyecto de mediana escala en el país y de acuerdo con las autoridades, el 85% de las personas que ya laboran pertenecen a la zona de influencia. Y el programa Hilando el Desarrollo ha sido fundamental para el fomento de la economía popular y solidaria. En este regreso a clases se han confeccionado los uniformes de los estudiantes de la Sierra y Amazonía. Carmen Espinosa, socia y fundadora de la asociación CREA Ecuador, inició en el campo de la confección textil desde muy joven. Hoy es parte de los emprendedores que elaboran los kits de uniformes escolares para el Ministerio de Educación. Hoy en día hemos tenido la facilidad de podernos reunir eh, tanto talleres pequeños para conformar una microempresa grande. Ya, y poder también tener un poquito más acceso de, de un producto ya más grande, una producción más, más extensa. ¿no? Carmen recuerda con alegría y nostalgia que años atrás inició con un pequeño taller de costura en el que confeccionaba muñecas. Su primer contrato fue con el Instituto Nacional del Niño y la Familia, al que entregó 2,000 ejemplares para los niños de los centros infantiles. Cuando las instituciones públicas vieron que su producto era de calidad y conformó la Asociación de la Economía Popular y Solidaria, recibió varias órdenes de compra, lo que permitió que su emprendimiento crezca año a año. Esta emprendedora y sus 11 socios confeccionan uniformes, camisas, pantalones, ropa de protección, blusas, entre otras prendas, para distintas instituciones públicas, como el Hospital Eugenio Espejo, Dirección de Aviación Civil, Empresa Eléctrica Galápagos, Hospital Carlos Andrade del Marín, Ministerio de Educación, entre otras. En los últimos meses confeccionó kits de uniformes escolares para el programa Hilando al Desarrollo para niños y jóvenes de varios planteles educativos del ciclo Sierra. El monto del contrato alcanza los 33 mil dólares. Nos catalogamos dentro de los 92 productos, ¿ya? adicional también lo que es eh, Hilando al Desarrollo, que es un proceso que que es el que más antiguo el que hemos venido trabajando, pero como asociación vamos un, un año como tal. De ahí hemos logrado los productos, todo lo que es eh, protección industrial, vencería eh, médica, también lo que es eh, ropa de vestir para instituciones como el, como el INEC, el DAC, que han sido eh, empresas que han confiado en nosotros y nos, nos han dado la oportunidad. Los emprendedores ven que la posibilidad de ser proveedores del Estado amplía el mercado de los artesanos y asociaciones productivas de la economía popular y solidaria. El tema de la contratación pública para la asociación ha sido muy importante porque genera fuentes de empleo a nuestros socios y directamente a personas que nos ayudan en el área del corte o también los que son insumos. O sea, vemos que la economía se ha dinamizado. Entonces es algo que lo considero muy valedero como política del gobierno, establecer estos este sistema de contratación. En lo que va del 2017, el gobierno nacional invirtió 26.5 millones de dólares en el programa Hilando el Desarrollo por la adquisición de miles de kits de uniformes escolares fabricados por artesanos que son entregados a estudiantes del ciclo Sierra para el año lectivo 2017-2018. La Comisión de Soberanía Alimentaria continúa receptando observaciones para la construcción del proyecto de ley de pesca. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó las preocupaciones y peticiones de los piscicultores de varias provincias del país. El órgano parlamentario prevé tener listo el documento para finales de 2017. Manuel Pineda es presidente de la Asociación de Productores Comerciales Agrícolas Pecuarios Turísticos de la provincia de Chimborazo y manifiesta que la labor de la crianza de trucha y pesca está expuesta a eventuales desastres naturales. Por ello, recomienda que en el proyecto de ley de pesca se incorpore un seguro para los pescadores. Por ejemplo, el riesgo sería el invierno. En invierno, o sea, usted sabe que a veces son años temporales que son muy muy arriesgados, entonces eso sería nosotros, y a veces porque la trucha se necesita, es el agua limpia. Además dice que es importante que los piscicultores tengan incentivos y apoyo para abrir mercado y colocar sus productos. Estamos es el mercado que nos ayuden a proseguir, porque en verdad nosotros necesitamos un mercado donde poder sacar nuestros productos. no por otro lado, Carla Crespo, representante de la Dirección Provincial Agropecuaria de Tunguragua, explicó que el trabajo del sector piscicultor ha crecido en los últimos años. De ahí dijo que es importante que se considere y reconozca al sector artesanal. Actualmente, nosotros hace 10 años comenzamos con 20 unidades acuícolas. Hasta el momento tenemos 500 unidades acuícolas en la provincia de Tunguragua. Estamos produciendo más de 400 toneladas métricas de carne de pescado, de tilapia y de trucha. Esta Estamos con, trabajando con 2.500 beneficiarios. Y que también se revise el pago de impuestos por el uso del agua. Creemos es que los piscicultores seamos reconocidos en la nueva ley de pesca, no como industriales, sino como artesanales. También que se revisen las tasas de impuestos. La Comisión de Soberanía Alimentaria tiene previsto continuar recogiendo observaciones la próxima semana en la provincia del Guayas y aspira a contar con un documento borrador para finales de 2017. El debate en torno a la tenencia compartida de los hijos genera diversas posturas en medio del análisis del borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Instituciones del Estado podrían actuar como mediadoras para que las parejas lleguen a acuerdos en esta materia. La tenencia compartida de los hijos, la corresponsabilidad y las pensiones alimenticias son los temas que han generado más debate al interior de la Comisión de Justicia, que trata el análisis del borrador del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El vicepresidente de la mesa legislativa, Franklin Samaniego, informó que desde su despacho se está trabajando en un título adicional que podría ser incluido en este informe para primer debate y avisó cuándo este estaría listo. Aspiremos que para la próxima semana acabemos de debatir. Hay un tema que yo sí quiero conversar. Eh, para reformar todo el capítulo segundo del código de la niñez y de la adolescencia nos hace falta un título, que es el de las adopciones. Estamos trabajando desde la vicepresidencia sobre la propuesta. y hay una gran problemática. Por su parte, la ...verónica Arias, fue enfática en señalar... ...que un juez no puede ordenar la tenencia compartida... ...de los hijos. Yo no estoy de acuerdo, y lo he manifestado públicamente... ...y también aquí en la comisión, la custodia compartida... ...solamente puede darse por acuerdo de los progenitores. En este sentido, la legisladora María de Lourdes Cuesta... ...precisó que instituciones del Estado podrían servir... ...como intermediarias o mediadoras... ...para que las parejas alcancen ese acuerdo. Se está hablando de la mediación... Se está hablando incluso del apoyo mediante terapia que puede tener una pareja que ha sufrido una ruptura, porque se entiende claramente que una pareja que se separa normalmente y en la mayoría de los casos no son en los mejores términos, son separaciones dolorosas. El legislador Luis Fernando Torres manifestó que el tema de la tenencia compartida no tiene una postura predominante en el país. El debate del código de la niñez y la familia es intenso, no existe una visión predominante. Y allí que el tema de la tenencia compartida haya dividido a los ecuatorianos. Asimismo, la asambleísta María de Lourdes Cuesta señaló que las pensiones alimenticias no serán reducidas y destacó el interés de los integrantes de la comisión para velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes del país. Ahora les contamos que hoy el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el lanzamiento del Programa Integral Amazónico de Protección de Bosques y Producción Sostenible, el cual está a cargo de los Ministerios de Agricultura y de Ambiente. Este Programa eh, Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible es un proyecto de 53 millones de dólares, ya se lo dijo. La ventaja de hablar al último es que le dan diciendo todo. Lo implementaremos en varias comunidades de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbío, Zamora y Loja. El programa complementa las iniciativas Sociobosque y la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. El Ecuador tiene 54 áreas protegidas, es uno de los países del mundo que más áreas protegidas tiene. Creo que alcanza a casi el 30% de su territorio, el 20% de su territorio. Áreas protegidas y el programa Sociobosque resguarda... ...a más o menos 1.5 500, 500, millones de bosques nativos y páramos. Así hemos logrado disminuir la deforestación, conservar la biodiversidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con este proyecto intervendrán, intervendremos además 14.500 nuevas hectáreas, que las integraremos esta capacidad conservacionista y productiva. En cuanto a la agenda de transformación productiva, apoyamos y promovemos el desarrollo rural... La seguridad y la soberanía alimentaria es un modelo que busca aumentar la productividad agrícola, ya lo decía nuestra ministra Vanessa Cordero, minimizar los impactos ambientales y reducir la pobreza para que miles, miles, miles de familias tengan una mejor calidad de vida. Este programa que busca reducir la deforestación y por ende también las emisiones de gases de efectos invernaderos que vienen de la degradación ambiental de los bosques y la deforestación. En este caso se va a invertir, y hoy estamos arrancando este programa nacional, se está invirtiendo recursos por 41 millones de dólares del Fondo Verde del Clima y 12 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el huracán Irma ha dejado daños catastróficos en su paso por el Caribe. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional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 de Espacio Promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el ámbito internacional les contamos que el huracán Irma ha dejado daños catastróficos en su paso por el Caribe, mientras que el Papa Francisco envió un mensaje de esperanza en su visita a Colombia. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Este es el paisaje apocalíptico que ha dejado Irma en las islas de San Martín y San Bartolomé. Los afectados hablan de escenas de horror, de pesadilla. Con una intensidad de categoría 5, la máxima, y ráfagas de viento que llegaron a superar los 300 kilómetros por hora, este ciclón monstruo ha acabado incluso con edificios que se suponía iban a resistir. La situación es dramática, ha reconocido el prefecto de Guadalupe. Calles inundadas, casas arrasadas, árboles arrancados. Tanto San Martín como San Bartolomé se encuentran en estos momentos sin agua potable y sin electricidad. Incluso los servicios de socorro están devastados. Cuarteles de bomberos inundados, la prefectura de San Martín ha quedado destruida y varios tejados de la gendarmería y del hospital han sido arrancados. El ministro del Interior francés ha anunciado que la ayuda humana y material está en camino. Entre los primeros envíos de ayuda de urgencia hay mucha agua, desalinizadores y 100.000 raciones de combate que corresponden a cuatro días de víveres. Está prevista la puesta en marcha este jueves de un puente aéreo entre Guadalupe y las islas del norte para transportar ayuda y a los heridos. El aeropuerto francés de la isla de San Martín, en el norte de la isla, funciona todavía. El que es inaccesible de momento es el aeropuerto Juliana de la parte holandesa de la isla caribeña, zona que según las autoridades ha sufrido enormes daños por la brutal embestida de Irma. El ojo del huracán de unos 50 kilómetros de diámetro estuvo alrededor de una hora y media sobre San Bartolomé. Antes de llegar a San Martín, ambas islas estaban en alerta violeta. Las autoridades francesas han explicado que parte de la ayuda llegará por mar y que se van a utilizar perros adiestrados para buscar a posibles supervivientes. El ministro del Interior ha reconocido que las cifras de víctimas van a aumentar.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 China también ha llevado a cabo maniobras militares en plena crisis con Corea del Norte. Ejercicios de las fuerzas navales destinados a preparar al país ante la eventualidad de un ataque sorpresa en los que han probado armas para interceptar objetivos a baja altitud sobre el Golfo del Mar Amarillo que separa a China de la península coreana. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping han intentado acercar posturas en una conversación telefónica. No vamos a tolerar lo que está pasando en Corea del Norte, dijo Trump al respecto. Creo que el presidente Xi está de acuerdo conmigo al 100%. Tampoco quiere ver lo que está sucediendo. Y a la pregunta de si se plantea una acción militar, vamos a ver qué pasa. Francamente, esa no es la primera opción, pero vamos a ver lo que sucede. Tras la última prueba de Corea del Norte con la tremenda bomba H, Estados Unidos y sus aliados defienden la vía dura y proponen ahogar con sanciones al régimen de Pyongyang. Pero no hay consenso. China, al igual que Rusia, abogan por una solución negociada. Dos detenidos en París durante una operación antiterrorista Los arrestos se produjeron después de que la policía encontrara explosivos y componentes que podrían ser utilizados en la fabricación de bombas en un suburbio de la capital francesa, Villouis Las fuerzas de seguridad hallaron varias bombonas de gas y cables eléctricos ...la Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación... ...fue un vecino el que alertó a la policía... ...de la presencia de componentes sospechosos en el apartamento. En España una operación policial conjunta hispano-marroquí... ...ha permitido desarticular una célula yihadista... Que ...estaba dirigida desde Melilla por un español de origen marroquí... ...hay seis detenidos... ...el cerebro del grupo fue atrapado en Melilla... ...y los otros cinco miembros en Marruecos... Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestro equipo de producción, quienes gracias a su trabajo podemos llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Luis Andrade, gracias por su fiel sintonía y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. ciudadana.